Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 5, la innovación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta unidad vas a crear una presentación multimedia en la que vas a expresar tu idea personal de innovación EdTech. ¿Cómo entiendes la innovación? ¿Qué experiencias has tenido al respecto y cómo te han marcado? ¿Qué proceso sigue? ¿En qué fases y qué incluyen? ¿Qué propuestas de innovación tienes? La innovación va a ser una de las claves que va a diferenciar tu actividad, la de tu departamento e incluso tu centro educativo en conjunto. Adoptarla desde una perspectiva ordenada y grupal te va a ayudar en su implantación. ¿Alguna vez te has planteado cómo empezarías en tu centro?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 Da rienda suelta a tu innovación.